Buen día, bienvenidas a un laicito más El día de hoy este, me voy a maquillar, espero que me acompañen Me voy a maquillar con productos de Mary Kay, ya saben Y voy a estar usando todo lo que es desde el primer, la base Yo habitualmente he estado acostumbrando ahorita desde que empecé a usar esta marca A usar la CC Cream, lo que es toda la semana Y pues ya en ocasiones muy especiales que quiero mayor cobertura Uso la Times Way que es la mate 3D. Y pues esta me gusta mucho así para ocasiones especiales porque cubre completamente. Y la CC Cream me gusta para de diario porque no es tan pesada. Y ustedes saben mi problema que les he comentado de mis granitos, mis espinillas. Entonces como que noto que me ayuda mucho a que no me salgan más impurezas. A que mis espinillitas pues no broten tan feo porque pues no es tan pesada. Y pues no traigo la cara así tan... De zombie todos los días así que vamos a empezar con nuestro maquillaje del día de hoy voy a empezar usando el primer de Merkei que tiene protector solar factor 15, recuerden que siempre siempre hay que proteger nuestra piel del sol y por eso me encanta a mí este producto chicas porque tanto el primer como la CC cream, si tú vas a usar lo que es la Times Way de 3D, la mate o la otra que es de para piel grasa no dudes en usar el primer porque es el que contiene el protector solar la de way no, no contiene protector solar, solo el primer y la CC Cream que es la base de maquillaje para diario Ay, así que voy a empezar a poner mi primer yo voy a usar la CC Cream, pero de todas maneras me gusta usar el primer porque ayuda a sellar toda mi piel y a que el maquillaje pues se vea muchísimo mejor. Así que voy a comenzar. Así que ya saben chicas, si les interesa adquirir un producto o hacer parte de mi unidad, pues también pueden comunicarse conmigo y yo con mucho gusto las atiendo. Y voy a estar usando, como les digo, la CC Cream. Esta contiene también protector solar factor 15, que pues es muy bueno para todos los días. Si a veces dices, ay, es que no se me olvidó ponerme protector o algo, no hay problema, porque pues tu base ya, la, ya lo contiene. Voy a poner base. Y pues si te interesa el producto o saber el precio, no dudes en contactarme para ayudarte y asistirte en esto. Voy a estar utilizando mi kit de brochas, que es un kit bien completo, chicas. Contiene cinco brochas que son las básicas para tu maquillaje. Contiene lo que es la brocha de polvos, la brocha de rubor y las tres brochas que necesitas para tu maquillaje de ojos. Y aparte solo tendrás que comprar la brocha de base y pues tu brocha de cejas, que también ayuda muchísimo en lo que es maquillar tus cejas y pues la de base a, a poder este hacer que tu, tu base se aplique correctamente es que voy a comenzar a toquecitos la distribuyo con la punta y la aplico a toquecitos Una cosa que me encanta de esta marca, chicas, es que contiene todo lo que necesitas para tu cuidado de la piel. Desde lo que es tu maquillaje, hasta lo que es tus cremas para cuidar las finas líneas de expresión. O si tu piel ya es muy madura, pues también puedes conseguir lo que son cremas para retrasar un poquito ese envejecimiento natural de la piel. Así que pues me encanta eso función de esta marca, que no necesitas andar buscando en otros lados como algo otras marcas que pues solo con solo puedes adquirir maquillaje o solo puedes adquirir cuidado de la piel. Esta marca tiene todo lo que tu piel necesita en una sola marca y pues a un precio bastante accesible. Porque pues muchas veces no tenemos para comprar esa base de no sé 50, 60 dólares que según es buenísima y en verdad chicas hay bases que yo he probado carísimas y pues no me dan la cobertura necesaria que yo necesito para mi piel y pues sí gasté un dinero a veces en ciertas bases de ciertas marcas que ni siquiera me dieron lo que yo quería para mi piel Y me encanta todo lo que es la base. La Times Way, les digo que ella, esa base te ayuda muchísimo más que esta. Está en 3D para piel um, grasita y está la otra que es para piel de normal a seca. Esa te da una cobertura completamente total. Pero como yo es un maquillaje de día, de diario. No quiero un maquillaje tan pesado, así que pues voy a estar usando mi CC Cream nada más. Solo para darle un poquito de... Ah, vean, me encanta también la brocha porque aplica completamente el producto y no absorbe tanto producto, así que pues ayuda a que no gastes producto de más. Para hacer mis cejas, voy a estar usando mi uh, brocha de cejas y peinecito. La voy a acomodar y lo primero que hago es que la delineo para darle forma. Pues no olviden si te interesa adquirir el producto Esta es una marca que nos comprometemos a darte un trato completamente personalizado Aquí no es como de que tú vas a la tienda y agarras el producto Y pues si te sirve bueno, si no pues ya tiraste tu dinero No chicas Aquí nos comprometemos a darte un trato personalizado Donde pues primero te vamos a dar, como les digo la capacitación Primero te vamos a hacer tu examen de piel Para ver qué producto es el que es mejor Más apto para tu piel Y pues obvio te vamos a dar muestras Para poder Darnos cuenta qué producto es el que Necesita tu piel No es de que simplemente hay voy y encargo O voy y compro y ya No chicas Aquí les damos un trato completamente personalizado Por eso somos tu consultora Kay, porque damos una consulta para que tú puedas descubrir qué tipo de piel tienes porque muchas chicas no saben ni qué tipo de piel tienen ni si tienen piel grasa, si tienen piel seca, si tienen piel mixta, muchas personas yo me he topado con chicas que les digo qué tipo de, ¿sabes qué tipo de piel tienes? y me dicen, sí, grasa y le digo yo, ok, ¿por qué dices que tu piel es grasa? Dicen, oh, es que me sale grasita aquí, pero acá no. Entonces, de vuelta, no es, tu piel no es grasa, tu piel es mixta. Porque cuando tu piel es grasa en la zona T y seca en la zona de los pomulitos y toda esta área, eso quiere decir que tu piel es mixta, no es grasa. Y necesitas un producto para piel mixta. Porque si tú usas un producto para piel grasa, pues lo que vas a hacer es que empiecen a salirte brotes en el área Que en tu piel no es grasa Y en el área grasosa Pues quizás sí te ayude Pero en la otra parte no Ahora voy a estar usando mi gel Para, ah, pues, para cejas Ya le digo para pestañas mi gel para, mi gel para cejas Para darle color A toda el área de en medio de mi ceja Y Así voy a mantener la ceja en su lugar. Y como les digo, y así me salen con que no es que mi piel es grasa, porque pues se me sale grasita en la zona T. Les digo, no, tu piel no es grasa, tu piel es mixta. Y pues obvio les doy un producto que se adapte a su piel mixta, que les ayude tanto en la zona grasosa como en la zona seca y como les digo, si tú eres de que vas a la tienda, quieres el producto para piel grasa porque tu piel tú crees que es grasa y no es así, pues no te va a ayudar. Necesitas conocer bien tu piel o si no puedes si tú no tienes el conocimiento para distinguir qué tipo de piel tienes, pues necesitas una consultora que te ayude a saber qué tipo de piel tienes. Así que no se preocupen de que... Muchas chicas me han dicho... No, es que es caro. Y luego gasto, ok, es caro. Eso piensas tú. Yo eso pensaba anteriormente también. Que era un producto caro. Pero he probado infinidad de productos, chicas. Y en verdad que es una marca súper apta para cualquier bolsillo. Porque como les digo adquieres producto desde para tu cuidado de piel hasta para tu maquillaje adquieres un trato personalizado que no vas a malgastar tu dinero porque ok la crema no me cayó porque yo creí que tenía piel grasa pero en sí tengo piel mixta y no me cayó la crema entonces pues no chicas aquí les vamos a dar un producto personalizado te vamos a dar pruebitas para que cuando tú compres tu kit de productos ya grande pues ya sepas qué es el tipo de piel que tienes y cuál es el kit que es mejor para tu piel. Así que, pues no vas a malgastar tu dinero, no vas a quedarte con el producto ahí varado en el closet o en el vanity o en el baño, porque vas a comprar un producto que ya va a estar personalizado para tu piel y que te va a funcionar, obviamente, chicas, es de constancia no es de que, ay, lo compro y lo dejo ahí en el baño y me lo pongo por allá cada dos, tres meses o cada que me acuerdo, no, chicas esto es de constancia, el cuidar tu piel es constancia es diario, mañana noche desmaquillarte, protegerte del sol es todo un hábito, es todo un hábito de vida el cuidar tu piel, no es solamente de que voy a comprarlo y lo voy a poner y cuando me acuerdo lo hago y cuando no, pues no, no Así pues obviamente vayas y compres cualquier producto de cualquier marca Jamás te va a funcionar y siempre vas a salir con eso de que Es que no me funciona, es que no me cae Porque pues obviamente no te funciona, no te cae porque no lo usas como debe de ser Si tú quieres que un producto te dé la función en tu piel Necesitas usarlo diariamente y como es Con las instrucciones que tienen Y vas a ver que todo todo producto te va a caer súper bien Ahora voy a estar utilizando mi polvo translúcido Para matificar la piel Porque vean, yo sí soy completamente un foco <ríe> Mi piel sí es grasosa Y más aparte tengo tendencia a acné Y yo, yo no uso productos para piel grasa, chicas Porque si yo uso productos del cuidado de la piel Para piel grasa Lo único que voy a hacer es hacer que mis brotes Revienten como volcanes en todo mi rostro si tú, tu piel es grasa y tienes tendencia a acné, yo te recomiendo que busques productos de piel normal a mixta o normal a seca para que ayudes a tu piel a que no adquiera más grasa o más humectación de la que ya tienes, así que pues vean, no si tú uh, uh, vas a una tienda y te ofrecen productos, voy a usar mi brocha de polvo y lo voy a hacer a toquecitos Vas a una tienda y te ofrecen productos de piel, grasa, creme, no los agarres. Lo único que vas a hacer es empeorar tu problema. Si tienes tendencia a acné, obviamente. Si tu piel no tiene tendencia a acné y solo es piel grasa, pues sí, úsalos. Pero si tu piel es grasa y tiene tendencia a acné, en verdad que no peores tu problema. Usa productos de normal a seca o mixta. Listo. No voy a aplicar corrector ni nada, chicas, porque es solo un maquillaje práctico para de diario para estar en casita o casi vas a salir al súper. Así que yo cuando me maquilla así no trato de darle a mi piel pues un poquito de descanso, ¿no? De no traerla toda saturada de maquillaje. Y otra cosa que me encanta del polvo translúcido es esto, vean. Todos los polvos translúcidos que yo les he mostrado en los videos, solo traen como un papelito. Y cuando tú los pones en tu cajita de maquillaje o en tu vanity y se te revuelve todo, es un tiradero de polvo. Pero este envase es súper práctico. Trae una tapita removible, tú le das vuelta y lo abres, le das vuelta y se sella. Y pues ya no vas a hacer ese tiradero de polvo. Así se mueva para un lado se mueva para el otro tu polvo. No se va a tirar el producto y no vas a desperdiciar el montón de producto porque todos esos polvos que les digo que no traen ese sello, cuando tú los abres, bueno, explota el polvo para arriba. voy a pasar ahora sí con mis ojos voy a estar utilizando el cuarteto de rosas cálidos que venía el mes pasado en el libro y voy a estar utilizando mi brocha para aplicar para aplicar sombra voy a hacer un poquito más dramático voy a usar esta de difuminar y voy a utilizar este rosa profundo eso bueno, un poquito porque ya se me andaba olvidando um, todas las marcas tienen su primer, hay muchas marcas de primer, pero yo sinceramente no me hallo con un primer de sombra así que yo lo que uso es corrector en todos mis videos han visto eso, que yo utilizo corrector porque a mí no me gusta mucho el primer de sombra siento muy muy pesado el maquillaje con el primer de sombra y lo que me gusta usar es el corrector Cualquier corrector que tengas tú en casa Color beige Te funciona O como les digo si quieres adquirir producto Pues el corrector de Mary Kay Te va a encantar porque no se craquelea Es súper ligerito Y te matifica perfectamente el color Así que vean lo fácil que lo aplicamos me gusta aplicarlo con el dedo porque con el calor del dedo como que se difumina muchísimo mejor que con una brocha listo ya me matificó el color de mis ojeras y ahora sí voy a comenzar solo voy a dar un poquito de profundidad en esta área de mi ojo y ven bien pigmentan. difumino, solo apliqué una vez así que voy a aplicar un poquito más en esta zona Solo he estado aplicando una sola sombra Que es esta, la del cuarteto De rosas cálidos Es esta la arribita, la más fuerte Y se ve como si tuviera varios tonos Y ¿sí, no, chicas, solo apliqué un tono Y lo difuminé bastante bien Y ahorita pues ya solo con el mismo tono Le estoy intensificando la parte del pliegue Con un solo tono estoy haciendo ese esa transición es el mismo tono, eh, no ha cambiado, solo quiere intensificar aquí en el pliegue. Eh. es un solo tono, es este. El rosa más fuerte del, del cuarteto. Y de ahí voy a pasar a, a aplicar este rosa como tornasol de mi cuarteto también en esta área de aquí. Ya esa la voy a aplicar solo en mi párpado móvil. Pero en la zona que va hacia el final. Solo lo aplico arrastrándolo hacia afuera. Vean, no lo estoy aplicando hacia, hasta el lagrimal, solo desde donde empieza mi pupila hacia afuera. Y al igual. Y ven qué práctica es esta brocha que te ayuda a aplicar súper fácil la sombra. Es lo que me encanta, todas chicas de esta marca Que nos ayuda bastante a, Si tú no tienes ningún conocimiento de maquillaje Pues tiene toda la facilidad y todos los utensilios Para que tú fácilmente hagas los maquillajes Aparte de que muchas chicas que ya conocen quizás el libro Se han dado cuenta que no tiene tonos así como neones o cosas así porque es una marca que se basa, voy a difuminar con el mismo, solo lo voy a limpiar con mi esponjita y voy a difuminar en esta. Es una marca que se basa mucho en la practicidad de la mujer para que la, pues tú como mujer puedas hacerte tus maquillajes y lucir súper bella sin tanta complicación. Y es lo que me encanta también de esta marca, chicas, que no... Piensan mucho en eso, en darle a la mujer una practicidad para que no pierdas el tiempo de más. Porque yo entiendo, yo también soy mamá, tengo cosas que hacer en casa, tengo niños que atender. Y muchas veces no tenemos las dos horas para estar sentadas aquí maquillándonos. De ahorita estoy tardando porque pues es... Estoy aquí chismorreando. Pero si tú lo haces sola, esto lo haces en menos de 15 minutos. Voy a estar usando ahora este rosa bajito. Ahora sí, en todo lo que es mi lagrimal. Hacia, hacia adentro. Y lo voy a bajar un poquito hacia acá. Qué fácil voy a bajar un poquito hacia la parte inferior igual aquí y lo voy a colocar un poquito aquí un poquitito nada más y listo y voy a aplicar este moradito que es el único que me falta de utilizar entonces este lo voy a aplicar acá en la área de interior de mi ojo cuando tiempo llevamos limpio y vuelvo hacia allá y voy a estar utilizando mi lápiz de ojos color negro voy a utilizar este que es de cera No, ya no pide. Tengo el ventilador puesto para el calor Y me hace llorar si lo arreglé <risas> que no tengan miedo chicas de intentar hacer un maquillaje nuevo de cambiarse el look quizás no te animas a tonos muy fuertes, pues inténtalo no pasa nada, si no te gusta para eso también tenemos nuestro desmaquillante rapidito te desmaquillas y te haces otro look ahora voy a entregar mis pestañas y Siempre las apretando No jalando Aprieta La puntita Después medios Y yo jamás aprieto la, la, Lo que es la puntita de arriba Porque eso hace que se trocen Solo lo que es la raíz Y medios de la pestaña Las pestañas son igual que nuestro cabello La raíz es muy débil Así que solo medios y raíz y ahora voy a estar, estar usando la máscara la ultimate que este te ayuda a dar un poquito de volumen y a engrosar así que no subo hacia arriba igual solo raíz a medios como da volumen Jamás lo apliquen en la punta Porque como te da volumen Te va a poner la punta de tu pestaña súper pesada Y en vez de ayudarte a levantarlas Lo que va a hacer es esto El típico uh, tejabán Que dice, dice Oh my god, ya me manché Bueno, ahorita lo arreglamos Suavemente Ay, rayos, Ay, oh, ya me manché Ok hago el ojo súper sensible por el aire. Dylan, apaga el ventilador, please. Ya no hay problema, chicos. Todo tiene solución. Bien. Van a decir, ay, pero qué mancha. Lo único que hago es batirlo. ¿no? Y con... Yo voy a usar una toallita porque... Liter de maquillaje ¿lo ¡Qué fácil! Listo, allí no pasó nada. Vean lo fácil y práctico que es nuestro desmaquillante. Ya lo único que hago es agregar un poquito más de maquillaje. Con ese mismo lo voy a agregar en el otro lado. Y aquí sí lo voy a distribuir un poquito con mi dedo. Para que mi derecho no me dañe la sombra. Y listo. No hay problema que no se resuelva, chicas. Todo tiene solución menos la muerte. <ríe> ya se lo dejo. Que se seque un poquito mi maquillaje para poder aplicar un poquito más de polvo y sellar. Y en mientras se seca, voy a maquillar mis pestañas de abajo. Por si mancho, pues no les digo, no hay problema. Vuelvo a limpiar y ya. Fácil, fácil. Limpiamos y volvemos a sellar. Y listo, aquí no pasa nada. Listo, bien. me encanta cómo levanta mis pestañas naturales. Y ya no uso tanto las pestañas postizas porque, pues, se ven bastante bien mis pestañas con esta máscara. Ahora sí voy a usar el polvo para sellar esa parte. Como les digo, no se tira porque tiene su tapita y el sello de nuevo y ahora sí voy a aplicar mi rubor y iluminador iluminador que es el color honey glue es este este es el iluminador que voy a usar el día de hoy y de rubor voy a estar usando un poquito de de color color coral okay. con mi brocha para rubor aquí en esta zona porque está súper colorido y pigmenta bastante ¿vean? y voy a aplicar mi iluminador Brochita de combinadora, solo un poquito aquí, Quita aquí y listo. Voy a usar mi labial que lo estoy esperando bastante. Este es del tono paparazzi, es un rosa bien interesante. Listo, terminamos Y bien chicas, este fue el final de nuestro maquillaje del día de hoy Recuerden que si te interesa adquirir algunos de los productos pues aquí te estaré dejando el link a mi página web para que ahí adquieras el producto que quieras, que necesites y te llegue a la puerta de tu casa. O igual si necesitas que yo te ayude en encontrar tu tono de base, en encontrar tu tono de maquillaje o no sé, en encontrar el tipo de piel que tengas, pues no dudes en dejarme un mensajito y yo con mucho gusto te ayudaré. Y para todas las chicas que les interese también emprender en ese mundo al maquillaje que es Make K pues no olvides contactarme y yo con mucho gusto te haré parte de mi equipo de Chicas Rosas para que podamos eh, ayudar a más chicas a sentirse y a verse muchísimo mejor con ellas mismas. Así que gracias por acompañarme en este videito y nos vemos el próximo video. Muchas gracias.